Y que si Ven y muévete quemando mi cuerpo Déjame ver lo que tengas por dentro Yo sé que vienes mintiendo Y eso me está quemando Tú solo quémame mi cuerpo Yo te haré por dentro Quémame, quémame, quémame Baila conmigo si quieres gozar Baila conmigo si quieres disfrutar Sé que te gusta y me quieres quemar Ven y dímelo de caras busca robarme toda mi atención Pero eso me gusta mogollón Quema, quema mi sistema Quema, quema me subes el tema Tema. Quema, quema. Tú quieres tema, pero no te puedo dar tema. Porque soy fiel a mi suprema. Tengo mi piba en mi mente. Me atiende ricamente Mi chica me respeta Y yo soy su guardameta Eres este reflejo que no quiero olvidar Que la vida nos da para continuar Quema, quema Mi sistema Quema, quema Me subes el tema Quema, quema Tú quieres tema, baila conmigo si quieres gozar.